hola hola hola hola hola cómo están cómo se la están pasando y miren pues aquí les estoy presentando unas papas vamos a preparar una receta muy sencilla muy pues como siempre digo muy sencilla saludable sabrosa este platillo se llama papas con charales en chile verde y bueno, es que creen que este, este platillo me recuerda mucho a mi niñez cuando, cuando mi mami nos hacía. Ay, es delicioso este platillo. Y acompañado con unos frijoles este, aguaditos de olla. Preferentemente unos frijoles negros y ay, unas ricas tortillas saliditas de la tortillería. No, en serio que como para chuparse los dedos muy muy sabrosa es esta receta miren estos son los charales yo compré una bolsita de charales porque pues este la cantidad que voy a hacer no es mucha eh, estos charales siempre los venden en méxico bueno yo me acuerdo mucho en méxico en cuando va uno a la central de abastos que pide uno por un cuartito o medio kilo o tres cuartos o el kilo en este caso pues aquí con nosotros en Estados Unidos nos venden por bolsitas y precisamente precisamente acabo de sacar los charales miren la presentación de estos charales vienen aquí en esta bolsita miren los acabo de sacar miren Así está la, la, la bolsita, bueno, en la tienda donde la compro es ahí, pero así viene la presentación. Entonces, acabo de sacar los charales de, de la bolsita y pues ha de ser como, como un cuartito, más o menos, yo le calculo, pero miren, están muy buenos, están muy, muy bien los charales, miren. Estos son los charalitos y son muy sabrosos, miren no charales entonces más o menos yo le calculo que sea un cuartito más o menos de, de charales y entonces pues es papas con charales en chile verde los ingredientes son muy poquitos y número uno bueno dijimos papas entonces son papas son charales el otro ingrediente es cilantro Vamos a ser generosos con el cilantro, vamos a ponerle bastante cilantro porque fíjense que en esta receta lleva bastante cilantro porque ya que hayamos lavado el, el cilantro y desinfectado, lo vamos a picar y se lo vamos a poner a, pues al chile para que agarre su sabor junto con, con las papas y con los charales, entonces le vamos a poner cilantro. Y como siempre le vamos a poner ajo. Yo siempre acostumbro a ponerle ajo. Yo siempre lo compro así, miren. En botecito, miren. Este es el ajo. Le pongo una cucharada o dos. Pues es al gusto, ¿verdad? El ajo siempre uno, uno cuando cocina, uno le va uno calculando. Y me gusta mucho utilizar ese. Le vamos a agregar como siempre también el nor suiza. Que todo mundo en varios países lo conocen como como caldo de pollo, miren aquí dice y este es el nor suiza entonces este es el que le da sabor muchos lo acostumbran en, en cubitos pero es lo mismo, o sea finalmente es lo mismo lo importante es ponerle los ingredientes, sea de una u otra forma pero es lo mismo el otro ingrediente son tomates aquí está mi cantidad de tomates también siempre eh, uno calcula dependiendo de la cantidad que uno va a hacer este pues utilizar los tomates entonces yo voy a poner estos tomates y solo con un chile porque qué creen que nosotros ya no comemos demasiado chile bueno de hecho le voy a poner nada más la mitad antes comíamos fíjense les voy a, les voy a compartir antes comíamos demasiado demasiado chile pues ya con el tiempo ya nos da muchas agruras y nos hace daño, pero siempre le ponemos un chile o la mitad para darle sabor. Bueno, entonces este es el otro ingrediente, tomates con chile serrano para que en la licuadora vamos a moler el chile, el tomate, le vamos a poner el ajo, la cebolla en Nor Suiza y eso lo vamos a, a freír bien con los charales y aquí está el otro ingrediente por supuesto que no podía faltar la rica cebolla miren voy a utilizar la mitad para freír los charales y la otra mitad se la voy a poner en la licuadora para moler exactamente los, los tomates y los chiles ahorita voy a poner en una ollita para que hierva el tomate con el chile y las papas las voy a poner en una ahorita en una olla para para que este, se cozan una vez que ya estén bien cociditas las papas este las vamos les vamos a quitar su, su cascarita y las vamos a picar en cuadritos para que ya cuando estén las papas ya cociditas y picaditas en cuadritos Después de que ya hayamos freído los charales con la cebolla y el ajo, le agregamos el chile que ya vamos a moler en la licuadora y le anexamos el cilantro y por último le vamos a poner las, las papas. Bueno, pues esta es la receta del día de hoy. Eh, les enviamos muchos, muchos saludos, gracias, gracias a todos, a todos, a todos por ver nuestros videos de nuestro canal, Ale Loli Family Vlogs, seguimos, seguimos con gusto, con el mayor gusto, eh, trabajando para, para ustedes, para todo el mundo, para nosotros mismos, y pues igual gracias a YouTube, que nos dé esta oportunidad, pásensela bien, disfruten el día, vivamos, Vivamos, vivamos cada momento con intensidad. Recuerden que la vida es aventura y hay que vivirla. La vida es amor. Debemos amar la vida. Y, y bueno, pues a la distancia, abrazos para todos, besos, bendiciones. Bueno, aquí estamos. Ya estamos introduciendo las papas para que se cosan. Miren estamos de aquí anexando de las papas y como les comentaba ya una vez que estén cocidas las papas pues las vamos a limpiar, les vamos a quitar la cáscara y eso es todo bueno entonces vamos a dejar aquí que las papitas se cosan y una vez ya pues vamos a empezar a a, a picarlas, les quitamos la cáscara, las picamos y bueno, las, perdón, las cortamos en cuadritos y pues seguimos con nuestra preparación de nuestra receta papas con charales en chile verde. Bueno, entonces vamos a ponerle la tapa y continuamos. Bueno, pues ahora, ahora, ahora vamos a poner a cocer los tomates con el chile. Aquí ya tenemos cociendo las, las papas, miren. Aquí ya, ya se están cociendo. Entonces, ahora en esta ollita, este, acabamos de poner ya su agüita. Y vamos a poner a, a cocer todos los tomates. Vamos a poner a cocer los tomates. El chile. Y ya una vez que estén hervidos, bien bien hervidos, los vamos a moler con su ajo, su cebolla y su nor suiza. Entonces aquí están, miren, vamos a quitar ese pedacito feito que tiene ese tomate, pero ahorita este, lo vamos a dejar aquí que, que hiervan bien y vamos a molerlo en la licuadora con su ajo, cebolla y su nor suiza. Bueno, entonces continuamos. Seguimos con nuestra receta, miren aquí ya le estamos agregando lo que vamos a moler. Aquí ya tenemos el agua, ya empecé a ponerle el, el tomate verde, los chiles, y vamos a seguirle este, agregando pues todo el, el tomate para, para molerlo. Y le vamos a poner también este sonor suiza. su ajo, su cebolla y unos cominitos, vamos a poner también unos cominitos, miren, aquí tengo una, un poquito de comino, una pizquita de cominos. entonces también le vamos a poner, Hoy, el plato le vamos a poner, acá estoy agarrando, este, nor suiza, que es caldo de pollo, está vamos a ponerle. y vamos a ponerle su ajo vamos a ponerle ajo una cucharada aquí está el ajo vamos a anexarle y le vamos a poner cebolla es que la cebolla la tengo hasta acá Me estiré porque la cebolla la dejé hasta el fondo, pero vamos, vamos aquí, aquí la tenemos y vamos a, vamos a agregarle su cebolla para molerla, ahí está, vamos a ponerle su cebolla y vamos a moler nuestro chile verde para anexárselo a... A los charales con las papas, déjenme agarrar este la, la tapadera que la dejé muy lejos. Me estoy moviendo un poco, y bueno, aquí vamos a moler. Continuamos con la receta Ahora vamos a freír La cebolla Vamos a freír La cebolla Con Los charales Miren Vamos a freír la cebolla Con los charales Aquí vamos a agregar los charales Este es el proceso Vamos a darle una, una pasadita que, que esté un poco frita la cebolla con los charales. Vamos, vamos a agregarle también un poco de ajo para que se se fría junto con la, la cebolla y le charales aquí está el entonces vamos a vamos a darle la vuelta vuelta, vuelta, vuelta y continuamos esta receta queda muy muy sabrosa como les decía es una receta de de la abuelita, es una receta de mi mami desde Ozumbilla para el mundo y espero y se animen que ustedes la preparen algún día bueno aquí estamos, miren aquí se está friendo está perfectamente bien agarrando la cebolla y el ajo y los charales, miren, aquí estamos, vamos a, vamos a esperar un ratito, bueno, pues ya que pasaron unos 3, 4 minutos de freír bien, bien, bien, bien, bien, el charal con la cebolla y el ajo, entonces ahora, es el momento de chacachacán, vamos a agregarle el chile, aquí tenemos el chile que ya habíamos molido, miren aquí está. Entonces miren, vamos a agregarle ahora el chile, ahí está. Acá vamos a agregar todo el chile. Entonces, vamos a hacer un lado, el vaso. Ahora le vamos a mover. El chile, pues lo que molimos en la licuadora, recuerden que es tomate, chile, ajo, cebolla y unos poquitos de cominos. Entonces ahora lo que lo que va a pasar es de que va a hervir todo lo de la licuadora, todo lo del chile que molimos. Y pues tiene que hervir bien, perfectamente bien con los charales, el ajo y la cebolla. Ahorita que ya empiece a hervir, ya cuando empiece a hervir, le vamos a poner las papas. Miren aquí ya tenemos las papas. Las papas ya las tengo aquí ya este ya cortadas, ya están listas para agregarlas al chile y también aquí ya tengo picado lo que es el cilantro, miren, entonces pues es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a agregarle el cilantro, vamos a agregárselo a todo el chile, esto es lo que le da un sabor pero rico, vamos a, a, a moverlo, miren quedando súper súper súper súper bien, miren. Entonces, vamos a dejar que empiece a hervir. Aquí tenemos ya todo nuestro sartén. Vamos a dejar que que empiece a hervir. En el momento cuando ya empiece a hervir, le vamos a agregar Todas las papas que ya tenemos aquí cortadas Estas papas ya están cocidas Recuerden que las habíamos Cocido, las limpiamos y las picamos Entonces Vamos a esperar Que empiece a hervir todo Cuando ya empiece a hervir Le agregamos las papas Lo probamos, yo no le pongo sal Porque ya le puse Nor Suiza Entonces si ustedes gustan los que les gusta mucho la sal, pues le ponen sal, eso es al gusto. Pero hay que primero probarlo para que no quede salado. Así es que, charales con papas, bueno al revés, papas con charales en chile verde. La receta de la abuelita desde Zumbilla para el Mundo. Bueno, entonces continuamos, vamos a tapar. Vamos a tapar aquí nuestro sartén para que empiece a hervir. Le agregamos las papas y por último que, que termine bien de hervir y pues ya vamos a emplatar y a saborear esta rica receta de, del día de hoy. <coughs> miren qué bien se ven los charalitos, miren, estos son los charalitos, miren. Miren, quedó súper bien, bien, bien, bien quedaron bien frititos, miren, aquí están los charalitos, miren. Y se agrega con todo, con todo y cabecita porque son muy sabrosos, muy ricos, son muy nutritivos. Entonces continuamos, vamos a esperar a que, a que empiecen a hervir. Y ahorita que estén hirviendo se los voy a mostrar. Le agregamos las papas, nuevamente que, que se sazone bien, que, que agarre todo bien. Y finalizamos con este blog, lo emplatamos y a degustar. Entonces continuamos. Y bueno, también buen provecho a todos a la distancia. Buen, buen provecho y abrazos, abrazos y sean felices por siempre. Ok, continuamos. Bueno, miren, ya empezó a hervir. Ya lleva como 3 minutos hirviendo. Entonces, ahora es el momento en que le vamos a agregar todas las papas. Y le vamos a ir incorporando toda la papa para que se finalice con este con este video de esta receta papas con charales en chile verde entonces vamos a agregarle todas sus papas y aquí estamos miren ahí vamos poco a poquito vamos agregándolo está muy muy sabrosa esta receta aquí estamos entonces miren ya, ya agregamos todas las papas Ahora vamos a dejar otros 3 minutos, pues unos 5 minutitos ya nada más para que pues termine de hervir y agarre sus, sus sabores junto con la papa. Y bueno, pues aquí, aquí terminamos con, con esta riquísima receta de papas con charales en chile verde. Esperamos les haya gustado. Anímense, anímense a preparar este delicioso platillo una receta casera desde Ozumbilla para el mundo de la abuelita miren quedó muy muy sabroso entonces vamos a vamos a darle unos 5 minutitos más para que termine de hervir y les presento cómo ya quedó emplatado bueno entonces vamos a a tapar este este este delicioso este delicioso o esta deliciosa receta esta deliciosa comida Miren, ya está ya está hirviendo Ahí se ve como ya empieza a hervir Quedó, quedó, quedó muy, muy, muy bien, miren Nos vamos a... Ahí se está meneando tantito Pero quedó súper, súper bien Bueno Entonces continuamos Vamos a dejar que, que siga hirviendo ya está ya está y empieza a hervir, ya empieza a hervir, y ahí vamos. Bueno, pues ya le vamos a apagar, miren. Ya quedó nuestro delicioso platillo, papas con charales en chile verde, miren ya quedó súper, está hirviendo muy bien y quedó delicioso, miren, miren, papas con charales en chile verde, hay nada más que el, el vapor de lo mismo no deja ver, pero miren. Papas con charales en chile verde Miren las papitas bien ricas Con sus deliciosos charalitos Miren Aquí estamos viendo Y bueno pues ya le vamos a apagar Porque ya, ya Esto ya quedó Y lo vamos a acompañar Con unos deliciosos frijoles Aquí ya estoy preparando el chorizo Que vamos a A preparar unos frijoles refritos con cebolla, con choricito y para para degustar de este delicioso platillo papas con charales en chile verde bueno entonces nos vemos en un ratito vamos a ya le apagué aquí a la lumbre de acá de las papas con charales en chile verde vamos a terminar de, de preparar nuestros frijolitos y a comer buen provecho a todos y nos vemos para emplatar. Bueno, pues aquí ya emplatamos, así quedaron nuestras papas con charales en chile verde y aquí con unos totopos. Entonces, pues ya nada más lo único es de que vamos a degustar. Quedó muy, muy sabrosa esta comida, este guisado casero, como les digo receta de la abuelita desde Ozumilla para el mundo <coughs> perdón esta garganta, esta garganta y miren qué delicioso quedó estas papas quedaron muy muy bien cocidas los charales muy ricos y bueno ya vieron la receta como es freír los charales con la cebolla con el ajo, después agregarle el, el chile que se se estuvo este Licuando, bueno moliendo en la licuadora después agregarle las papas con todos sus condimentos nor suiza ajo cebolla cominos cilantro la receta se los dejo siempre siempre en todos los videos de nuestro canal siempre la receta de, de todo lo que preparamos siempre es al final les enviamos saludos como siempre Ale Loli Family vlogs nos vemos en el siguiente video y pues hasta pronto, buen provecho, buen provecho y nos vemos en el siguiente video, hasta pronto, hasta pronto, bye.